Lo primero que voy a explicar es un poco del mantenimiento de, de estos proyectores, lo que necesitamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Bueno, pues siempre que no se vaya a utilizar el proyector, pues es mejor apagarlo. Por ejemplo, cuando los chicos vayan al recreo o cuando eh, vayan a educación física. Cuando vaya a estar un periodo largo, pues habrá que apagarlo. Os voy a explicar cómo funciona eh, la caja de conexiones eh, o la cajita de conexiones que pone COM, que es esta gris de aquí. Eh, los botones que tiene y qué hay que hacer con ellos. Bien, el primer botón, esta mano izquierda es el botón de encendido que pone ON y que lo que hace es mandar una señal al proyector para decirle que se encienda. La luz del, proye del proyector empieza a parpadear el proyector se enciende, tarda un ratillo y ya está. Hasta que la luz del proyector que en el caso de los que es azul no deja de parpadear, pues el proyector se está está en proceso de encendido ¿vale? Tarda un ratillo y se enciende. Para apagar el proyector, eh, aunque ahora mismo en las salas han dejado una cajita con cables y mando a distancia, etcétera, el mando a distancia lo retiraré, eh, antes o después eh, no lo utilicéis, no pongáis las pilas, porque todo se controla desde la cajita de conexiones. Para apagar el proyector, eh, lo que hay que hacer es esperar. Tiene un sistema de seguridad, de tal forma que tarda aproximadamente minuto y medio en apagarse. Para enviar la señal en el, en el conmutador COM, damos al botón de OFF, emite un pitido y entonces envía la señal al proyector. Eh, el sistema impide que se pueda apagar y encender el proyector rápidamente. ¿Vale? Esto es por seguridad de la lámpara. La lámpara, si está muy caliente eh, y lo apagamos de repente, se estropea. Entonces es un, es un sistema de seguridad. Aquí se queda parpadeando el botón de off y al minuto y medio aproximadamente emite un pitido y deja de parpadear. Y entonces podríamos volver a encender el proyector. Si lo vamos a usar durante una clase, aunque no lo estemos usando todo el rato, pues casi es mejor dejarlo encendido. Y, y luego apagarlo pues cuando los alumnos salgan del aula, o si en la siguiente clase no se va a usar, o si sabemos seguro que no se va a usar durante un buen rato, pues bueno, lo apagáis. Pero no es, es mejor dejarlo encendido un ratito, aunque sea más largo, que no estar encendido y apagando. Ahí está el pitido, pues ya estaría apagado con seguridad y, y sería suficiente. Hay dos botones que pone SELECT, el de la izquierda tiene un letrero que pone PC y otro que pone vídeo. El de vídeo no hace nada, ¿Vale? el de PC lo que hace es activar la señal que se manda al proyector a través del cable VGA. ¿Vale? El cable VGA es el que está ahora mismo conectado, que es este de aquí, que lo podremos conectar a los PCs antiguos. Este es un poco largo. A los ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento hasta que tengamos PC en la sala, pues se conecta a, al puerto VGA de los pasiva. este de aquí. ¿vale? Este es el conector de audio. Este es el de vídeo. Bueno, pues si queremos emitir un vídeo desde nuestro netbook, pues tenemos que conectar a la salida de auriculares. Y el cable VGA, de acuerdo, os explicaré cómo activar la pantalla aunque ahora parece activa hay varios modos de proyectar, Bueno, pues ya, lo que voy a hacer es duplicar las pantallas que aparezca lo mismo eh, tanto en el portátil como en el proyector Si queremos conectar el ordenador a internet y, y no llega bien la señal de wifi, incluso si queremos una señal más segura, voy a dejar un cable de red, que sería este de aquí. Vale, este cable es parecido al del teléfono, que dependiendo del Toshiba se conecta a la derecha o a la izquierda, me parece. Bueno, Este por ejemplo tiene aquí el conector, es un poca-yoke, así que solo se puede conectar en un sitio. Vale, poca-yoke, una palabra interesante. Bueno, pues con esto tendríamos conector, eh, conectado el ordenador por cable y de este modo eh, tendremos una conexión mejor. Si por cable no se conecta es porque falta algún cablecillo en una sala que hay por ahí, eh, lo iremos arreglando poco a poco. ¿vale? Me lo podéis comunicar si hay algún problema o pues si no os conectáis bien a internet y yo os lo soluciono. Bueno, pues ya estaría conectado el, el netbook Toshiba. Eh, el, el botón de la derecha de Select tiene dos posiciones, una pone HDMI y la otra pone wireless, ¿vale? Wireless quiere decir sin cables. Esas conexiones, eh, la de HDMI, ¿vale? Servirá para conectar los portátiles ACER, ¿vale? Los portátiles nuevos, que son Acer, y se conectan mediante el cable que ahora mismo no está puesto, que es este de aquí que tiene esta conexión que es HDMI, ¿de acuerdo? Como estoy grabando con el láser, pues eh, no os lo voy a poder enseñar, ¿vale? La conexión del láser está en la parte posterior del portátil, ¿de acuerdo? También es un poco joque, así que solo se puede conectar de una forma, no lo forcéis, y el cable este lo dejo aquí. Bueno, pues ahí estaría. Este cable, eh, lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene, es que emite audio y vídeo, es decir, el cablecito pequeño de audio no hay que conectarlo, porque ya a través del HDMI se transmite audio y vídeo. ¿Vale? Así que no es necesario. Muy bien, pues ahí tenemos todo lo que necesitamos. Bien, y la última eh, el último tipo de conexión, que es el wireless, que es el HDMI, que es el botón de Select de la derecha. vale. De momento no se va a usar, pero en el futuro. Cuando conectemos el dispositivo para conectar, para proyectar desde las tablets, lo que llaman en Bachillerato lanzar, app, bueno, pues esa será la posición para poder proyectar desde cualquier tablet del aula. ¿Vale? En esa posición, pues estará conectado un aparatito que va conectado al HDMI2 y podemos proyectar desde las tablets. Bueno, cuando llegó John Cassette al colegio, es una buena aportación. Descubrió. Eh, que cuando los altavoces emiten un pitido, que a veces es molesto, en este caso pues no se está emitiendo, pero a veces por interferencias eh, con los cables eléctricos, pues los altavoces emiten un pequeño pitido cuando no hay nada conectado, que hace que es bastante molesto. Bueno, pues si eso sucediera en algún aula, es suficiente con desconectar de la caja el botón de PC audio, perdón, el botón, el conector PC audio, que es este finito, es un botón de jack, ¿Vale? y con eso pues eh, dejan de pitar los altavoces, es suficiente. Bueno, cuando está todo apagado, completamente apagado, pues eh, se puede desconectar la corriente de todo lo que tenemos conectado aquí en la pared, incluso eh, el proyector, el ordenador, los altavoces, todo, pero nos tenemos que asegurar de que está todo realmente apagado. Porque si apagamos un aparato quitando la corriente y está encendido, eh, se puede estropear. ¿vale? Si es una... le quitamos la tensión mm, de golpe, pues podría llegar a estropearse. El que más podría sufrir es el proyecto. Así que ante la duda, si tenéis dudas, pues mejor mm, no apagáis nada. Pero si estáis seguros de que todo está bien apagado y que podemos desactivar la corriente, pues aquí os han dejado un automático que se baja y quita pues, toda la corriente del sistema. Vale, pues en verano habrá que acabar vacaciones.